Tal vez llueva, tal vez, tal vez. Entonces aquí está el cultivo de frijoles, que la otra vez dejamos para allá. Estaba el tradicional cargamanto. Y este tiene, cada pedacito tiene diferentes frijoles, como pueden observar. Hmm. Hay que escogerlos. Sí, Uno sí. ¿Por qué? Como un distinto. Tiene que comer así variadito. O los cocinamos juntos. Sí, claro. Hoy frijoles de estas vainas, esta aquí está como rojo, mira, mm -hmm. rojo, está bien bonito, no aparte, sabes que lleva fríjoles para la cara, bro? <risa> oiga, a ver, nos toca quedarnos ahí todo un rato cogiendo, en fin, vamos a ver este por aquí de qué es, sí, no, aquí están negritos, bueno, Frijoles. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es? Ah, no. ¿Ah? ¿Se lo inventó? No, una luz al aguacero para que escape ligero. Una luz al aguacero para que escape ligero. Una luz, una luz al, aguacero al aguacero. Para que nos deje ver las estrellas ligero. Para que nos deje ver las estrellas ligero. Ruenos y centellas. Una luz para tú. estrella medio oral. Tormenta eléctrica. El municipio, ah, sí. pues los frijoles quedaron de la noche, minutos, después de ¿Qué es lo que quedan los emovientes en sanchicha, es el balance suenan los rayos? ...de Bogotá, el sector de sur, la calle, en la carrera 63, calle 163, cerca de 240...